Sin batallar y la naturaleza te lo dan No quiera que vayas no que Querido gringo González, buen día Otra vez buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Siempre bien ¿Todo tranquilo? Sí, siempre sí. Ahora con el gato estás, impecable Y ustedes hablaban sobre el mundial Sí Honestamente, sí. reitero mi deseo de que algún día Bolivia vaya al mundial Debe ser bonito, ¿no? Relatar un partido de la Selección Boliviana ganando un partido en el Mundial debe ser algo maravilloso al cual yo quisiera llegar algún día. Si Dios, la Virgen, el tiempo, la vida, la salud me lo permiten. Bien. Sí. Algún día. Es que ustedes hablan y me ponen sensible. Lo siento, muchachos. Tocan, tocan fibras sensibles en mí como periodista deportivo, como fanático, eh, como hincha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pienso yo que debe ser algo bonito. ¿Usted lo vivió en el 94? Claro que sí. ¿93, por supuesto, 94? Por supuesto ¿Qué tal es? Que sí. ¿Cómo es? Es indescriptible, ¿no? Mi profe Nazario diría inenarrable. No inenarrable. se puede transmitir en palabras. Es algo. ¿Cómo de... lo vivió? ¿Qué edad tenía? Eh, ¿Qué edad tenía? A ver, en el 94, pues tendría 32 años. ¡Ah, caramba, jovencito! 32 años, bueno. Pero, que o sea, se dice jovencito, no tanto. Pero bueno, sí, fue, fue fuerte. Eh, después, cerquita, cerquita, arañamos el 77. Esa fue mi primera gran frustración. Ah. Cuando después de dejar en el camino a Uruguay y a Venezuela. Uruguay, que era uno ah, de los y grandes campeones. ¿Por un gol? No, ¿Es no, no, esa? No, no, no. no, no. no, no. Esa es del 77. La que uh -huh. yo te cuento es del 77. Pasó que se jugaban, eh, se jugaban en Argentina... En el 78, ya. Argentina no participaba en la eliminatoria, entonces hicieron tres grupos de tres, ¿no? nueve equipos de Sudamérica. Ya. Tres. Estaban dos cupos para, para Sudamérica y un tercero que iba al repechaje. Ya. Entonces, eh, los ganadores se iban a encontrar en, en Colombia, en una liguilla que hubo, ¿no es cierto? Y Bolivia ganó un grupo, se suponía que iba a ganar Uruguay, pero no, ganó Bolivia el grupo, eliminó a Uruguay en ese momento y se fue a ver las caras con Brasil y con Perú. Ya. ¿no? En la liguilla, ¿no? donde estuvieron los tres ganadores de cada grupo Pues allí, eh, esto ya duele recordarlo, ¿no es cierto? nos dieron sendas palizas ¿no? Habíamos venido muy bien en esa primera fase de la, de la, de la clasificación Pero lamentablemente en la liguilla nos, nos destrozaron ¿no? Nos es... quedamos sin arquero temprano Carlos Conrado Jiménez era el arquero ya. Jugando contra Brasil, ¿no es cierto? Eh, se lesionó, le metió un gol, en ese momento perdíamos 1 a 0 y entró un arquero que eh, toda su vida había sido suplente, nunca había jugado en ningún momento, ah, era... que se llamaba Ismael Peinado. Ismael Peinado. Entonces ya. al pobre Peinado le, lo despeinaron, le metieron siete. Perdimos 8-0 frente a Brasil y 5-0 frente a Perú. Ah, caramba. ¿No? Fue una desastre, un desastre. Pero había el repechaje. Luego es que te dije que eran sí. dos plazas seguras y un repechaje. ¿Sabes con quién jugamos el repechaje? Con quién. Contra Hungría. Ah, Ingrid. la famosa liguilla sí. que se inventaron. Ya claro. me está recordando la claro, No, pero no, no se inventaron. Estaba así, Era, estaba previsto de esa manera. Ahí se notó, pues, obviamente la diferencia entre el fútbol europeo, así sea Hungría, digamos, que no, no era de los mejores eh, campeonatos del mundo, pero eh, eh, Europa y, y América, ¿no es cierto? Sudamérica en este caso particular. Bueno, perdimos, tanto en, en, en Budapest, que nos, nos chicotearon feamente, y perdimos aquí en el Siles también, ¿no? La diferencia fue que aquí hicimos un par de goles que obviamente no nos alcanzaron para nada. Pero fíjate vos cuál fue la gran diferencia de la eliminatoria hasta la liguilla ¿Ya? y el repechaje contra Hungría. En, tanto en la clasificación que logramos eliminando Uruguay, como en la liguilla de Colombia, uh -huh. jugamos solamente con en, bolivianos. Con jugadores bolivianos. 100%. Nacidos en Bolivia. ¿Ya? Y te cuento que para la... Ahí está justamente. Este es, este es 77, ¿no? no Esta es la liguilla. Debe ser la liguilla esto, ¿no? Debe ser la liguilla. Sí, ahorita vamos a entrar. Y ahorita te este voy a decir no. quiénes son los jugadores que están ahí. Seguramente muchos ya están en el juego. Pero mira, ¿qué pasó? Resulta que para la convocatoria contra Hungría, ponen nomás la foto, estaba bonita, eh, llamaron naturalizados. Entonces entraron los hermanos Galarza, yeah. eh, Lucho Galarza que va en el Tigre, Arturo que jugaba en okay, Bolívar. Okay. ¿sí? Eh, ingresaron eh, jugadores como el Zorro Bastida. ¿sí? Eh, entiendo que jugó Fontana, si no me falla el la tano, memoria. Yeah. ¿sí? El Tano. ¿sí? En fin, se reforzó la selección, pero igual lamentablemente frente a Hungría no se pudo. Eh, te voy a decir quiénes estaban en esta selección. Ah, ¿lo, lo reconoce? Claro, por supuesto. Por supuesto caramba, gringo. Sea. Mira, justamente peinado, ¿sí? Peinado. Este debe ser, no sé ¿qué, qué partido será este, ¿no? Porque este eso estadio... Parece, eso parece este Tembladerani. Es sí, parece sí. Tembladrani. Tembladrani. Sí, Puede que sea alguno de los Tengo entendido que, que cuando Hungría que jugaron en Tembladerani. No, no, no. Cuando Hungría fue en el Siles. Ah, bueno. Lo abrieron en el Siles. Yo me acuerdo que estuve ahí. Ah, caramba. Chango, pero estaba. Fíjate, vamos de izquierda a derecha... Sí, De izquierda a derecha Vamos a reconocerlos ¿Quiénes son estos? Este es Jimmy Lima no ve? Eduardo, Angulo. Eduardo Angulo perdón. Este es Peinado sí. Este es Campos Este es Jimmy Lima sí. Le sigue Valdivieso Y luego Rimasa ¿sí? ¿Es el papá de, de, de Julio? Valdivieso? No, tío, tío ¿Su tío? Tío, sí. Ah, caramba Este se llamaba Pablo Y le decían guillotina O sea, ni te acerques a él Porque <risa> te rompía todo Sí, falleció lamentablemente Y muy joven Calichi Morales Puntero de derecho El doctor Carlos Aragonés Tamaya Jiménez Ovidio Mesa y Miguel Aguilar, el puntero izquierdo. De memoria, gringo, claro, caramba. Obvio, pues, obviamente, era lógico. Valda, el, el, el, el utilero. Valda. Utilero. Sí. sí ahí Freddy está. Freddy que... no, no, no, no, este es el utilero. No, Freddy Valda era técnico. Pero además Freddy Valda no dirigió esto, dirigió Birba. Birba era el técnico, si no me falla la memoria. Sí, tienes razón, Eduardo Angulo. ¿no? ¿Quién era el capitán en este, en este equipo? Estoy buscando. Campos, ¿no? Campos. Eh, no, Lima. Lima. Lima Jimmy era, ¿no? Lima. Jimmy Lima que juega en Bolívar, un pequeñito que era un marcador central que saltaba, tenía un trampolín en los pies. Los chiquititos somos una máquina, le diré. Un equipazo, un equipazo que lamentablemente no, no, no pudo ir adelante. Eh, aquí, aquí faltaría el gran Chichi Romero, ¿no? que, que es contemporáneo de, este, de, esta, de estos momentos, aunque muy joven quizás, ¿no? Eh, pero fíjate, ¿quién manejaba el fútbol acá? ¿no? Y ahí tienes, mira, tienes Aragonés y Ovidio, ¿no es cierto? Uno más talentoso que el otro. Y tenías al 7, al 9 y al 11. 9, tamaya Jiménez, ¿no? Que, es, que hacía goles, ¿no sabes? Lo, lo feroz que era este jugador, tamaya ¿no es cierto? Que está ahorita en el medio, en, la, en los agachados, en cuclillas, ¿sí? Y Aguilar, ¿no es cierto? Miguel Aguilar, que era un puntero izquierdo fenomenal, que fue a jugar a Ferrocarril Oeste en Argentina, ¿no? Bueno, Aragonés jugó en, en Brasil, En Palmeiras. Eh, y aquí está peinado, ¿no? Estaba Carlos Conrado Jiménez, que era el arquero de Bolívar y que estaba lesionado, ¿no? Que hoy es dentista, por cierto. Sí, se fue a vivir sí, sí. a Brasil. Él también jugó en Brasil. Ah, caramba. Claro. No, un pues. Momento. Olvídate. Equipazo. Rimasa que jugaba en en Municipal, no es cierto era su club de origen. Municipal igual que Valdivieso, que después terminaron jugando en Bolívar, ¿sí? No, olvídate. Pues un equipazo, un equipazo. Gringo, y perdón que te pregunte, volviendo sí. acá. Es cierto que alguna vez el arbitraje fue en contra de Bolivia, que al árbitro le entregaron un papelito. Así, sí, que, que, que Bolivia pierda, está el papelito Sí, hay, hay, eso, hay eso ¿Por qué toco el tema del arbitraje? Sí, Porque hoy por hoy estamos con el tema del, del arbitraje en el ojo de la tormenta Ayer hablábamos eh, lo de Martín Prost, eh, sí. el, lo de Henry vaca sí. Las faltas que no cobran o las que o se las cobran O las que sí se cobran O si las se que hacen la vista gorda Si se favorece a los equipos sí. grandes No solo en Bolivia Siempre ha habido todo, todo eso querido Remy. Siempre, siempre se ha hablado sí. de los arbitrajes. O sea, sí. Bolivia pues, en el cono sudamericano, es uno de los chiquitos, le pasaron el papelito y dijeron que no vaya a Bolivia. Hubo, hubo un arreglo ahí. Sí, hubo un papelito que pasó en, alguna, en algún momento. Del que tú hablabas, ¿Ya? Del, de la, del gol diferencia, que no fue solo un gol, sino más tengo los datos acá, si alguien quiere discutirlo podemos hacerlo. Fue para el Mundial de Italia, el 90. ¿no? Cuando un año antes del que clasificamos. Eh, exactamente, ¿Ya? que ya se veía venir. ¿no? Un mundial había antes, había ¿sí? un equipazo, obviamente, por, por gol diferencia, por un par de golcitos, quedamos fuera. Fue el Mundial de Italia, 90. Y después, el, el 98, que ya obviamente fue, fue complicado. Después de la Copa América ya empezó el declive y desde entonces lamentablemente estamos siempre lejos del mundial, ¿no? Volviendo al tema de, del arbitraje eh, ayer conversábamos ¿será que se favorece a los grandes en Sudamérica? No sé, en Argentina. Hay una, hay una en Brasil. tendencia, hay una pues, tendencia ¿no? de ayudar hay una a, tendencia los grandes. a los, de los ¿Por, árbitros ¿por a bombear le... a favor del local, sobre todo cuando es un equipo grande, digamos, imagínate, vamos a poner un ejemplo, un grande, grande, grande, un Flamengo, digamos, están jugando en el Maracaná frente al Abahí o Porque contra es, el Ceará. Se dice ¿no? que los entonces, chicos no penal en el área de Flamengo, mira mil compañeros gritando por el Flamengo. ¿Vas a cobrar ese penal? Se dice ¿No? que es siga, un negocio siga. también, ¿no? ¿no? Siga, o sea, siga. verlo a un pequeño. Ese es es un negocio que no lo puedes vender a nivel internacional, entonces es mejor tener a un brasilero y un argentino y poner una final que a un boliviano. Seguro. En fin, y en Bolivia, volviendo al territorio boliviano, ¿será que también ayudan a los grandes? Yo ayer conversé con uno de los encargados del comité de árbitros, le decía, "¿Favorecen a los grandes? ¿Qué pasó en el tema de del, del gol de Martín Prost. Se sancionó de forma indefinida. Menuda sanción. De forma indefinida tú a la congeladora. Lo suspendieron. A, a, a los dos, a, a los dos árbitros. Entonces, eh, él me decía, oiga, en principio los árbitros son humanos, pueden equivocarse, como todos. Bueno, sí, en fin. pero, pero hay, hay errores y errores, Revi. Y ¿Mm? yo te digo, sinceramente, eh, lo de Prost es demasiado. Es ¿Usted decir, cree? Sí, sí. Si sí, un árbitro, sí y no, no por el golazo, no por el tiro, No, ¿no? No, por no, a... no, hablemos de gol, sino, porque el gol fue sino, maravilloso. Si no, hablemos estrictamente de la aplicación del reglamento. Es yeah. decir, es como que tú, por ejemplo, periodista, ¿no es cierto?, escribas en un, en un medio impreso, ¿verdad?, y, y digas, por ejemplo, eh, qué sé yo, me voy a, me voy a poner una, una, me voy a inventar un, un, un momento X, ¿no es cierto?, dices, eh, presión alta, ¿no es cierto?, y escribas presión con C. Ya. Yeah. ¿No? Eso no puedes hacer como periodista. Presión es con S. O sea, es un hierro básico, básico, que después puedes leer mal, que puedes entender mal una jugada, que puedes eh, confundir un nombre, etc. Pero, por ejemplo, hay cosas que no se negocian. Yo creo que la, la, la, el reglamento está tan claramente establecido en el caso de, de, la, de la jugada de Prost, no sé si toco lo involucra, Prost, que no hay margen de duda. Es como, es como estar discutiendo ahorita si presión se escribe con C o con S. ¿No es cierto? Uh -huh. Es decir, tú como periodista sabes que presión se escribe con S. Si escribes con C, lo estás haciendo mal. Es decir, esa, esa jugada donde está Prost es fuera de juego. Parte del reglamento que, que se es supone una cosa que, básica, que estudiar. Es una cosa básica. Es como el que el maestrito sale a manejar a la calle y no sabe qué es el semáforo. No sabe que el rojo es para parar y el verde para continuar. Es una, un hierro básico que han cometido. Habían Entonces, eso tres, es tremendo. Habían tres árbitros en el campo de juego. Y habían Exacto. seis en el, en el tema bar. del, del, del, claro. del videoarbitraje, entonces se equivocaron nueve tipos. Claro. bien pero, en fin. pero ¿qué pasó? No conocen el reglamento, porque es el reglamento es claro, es concreto. Si nosotros, o sea, la gente que hace periodismo, que, que no está necesariamente formada como un árbitro debiera estar ¿Quién sabe más del reglamento? ¿Un periodista o un árbitro? ¿Quién debiera saber más? Aparte que el por, árbitro, ¿no con, ve? con las redes sociales tomaron más de cinco de minutos para definir Perfecto. algún otro árbitro, alguien que sepa, oye, eh, claro. mira, te estás equivocando, claro. pero la quién, norma. Pero te pregunto, ¿quién debiera saber más del el reglamento? El árbitro. Se supone que el árbitro. Se supone. ¿No es cierto? ¿Entonces está bien sancionado? Entonces, el periodista, el periodista, te digo, el periodista tiene que saber bien de periodismo. No le pidas al árbitro que escriba una nota o que haga un reportaje. Pedirle al árbitro que dirija bien, ¿no es cierto? Eso está claro. Pero yo notaba ese día, por ejemplo, todos los periodistas todos, y mira que yo consumo cualquier cantidad de programas deportivos en radio en tele, todos coincidieron y se dieron cuenta que evidentemente lo de Prost era un fuero de juego más grande que el estadio, que no se cobró. ¿no? Entonces, eh, está bien sancionar a la gente. Primero, lo que habría que hacer ahora es una actualización para ver, ¿ustedes saben lo que están cobrando?, a ver, ven un cachito. Así como cuando vas a sacar tu brevete te hacen leer el código de tránsito uh -huh. y tienes que saber qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen cuando, cuando vas conduciendo un vehículo, deberían hacer lo mismo con los árbitros, o sea, desasnarlos porque parece que hay árbitros, como dice una vez, y dos, y tres, y cien Juan Pastén, no es que son mafias, no es que son comprados o vendidos, el problema es que son ignorantes, o sea, hay muchos árbitros que no están conociendo el reglamento, ¿no es cierto? Entonces, yo te digo, si tú no conoces el reglamento te encuentras en una situación así, compleja, difícil posiblemente, cuando no conoces el reglamento y caes, pues, ¿no? caes. ¿no? Yo no puedo creer o no quiero creer que esos árbitros, toditos ellos, los del VAR, los de la cancha, etcétera, hayan recibido plata del Tigre o de Prost para que no le anulen el gol. Yo solo... Des no, no, no No, no, no, no puedo quiero creerlo. pensar, no, no, no. no, no ¿Cuál bien. es el problema? Es que se vieron ante una jugada que posiblemente no es muy frecuente, ¿verdad? pero que está establecida en el reglamento y que los indujo al error, los hizo equivocar. ¿Por qué? Porque no conocen bien el reglamento. ¿No es cierto? O sea, es una cosa básica. O sea, si tú te vas a sentar a escribir en una máquina de, de, de una computadora, tienes que saber mínimamente qué tienes que saber. Ortografía, pues, ¿no? O sea, tienes que saber el uso de la H, de la B, de la B de Bolivia, de la B de vaca. Tienes que saber toda la S, la C, etc. ¿En qué errores puedes incurrir? Etc. Tienes que saber... Barbarismos, laísmos, Exactamente. etc. etc. tienes que saber... y demás. O sea, si no estás preparado para todo eso, mejor no te sientes frente a una máquina. Dedícate a otra cosa. O si te sientas, intenta mejorar cada día. Ahí está la cosa. Leal. Exactamente. Anda leyendo, anda preparándote. En el caso del árbitro es lo mismo. O sea actualícense, revisen el reglamento, vean fútbol, vean decisiones que se toman en otros ámbitos, eh, busquen las jugadas por muy insólitas que parezcan, pero que a veces se dan, ¿no es cierto?, y que te van a poner a prueba de cuánto conoces el reglamento. Es decir, a un árbitro no se le puede pedir otra cosa mínima, básica, imprescindible, que conozca el reglamento. Es tan básico, eh, Remy. ¿no todas cierto? estas preguntas, todo lo que conversamos, sí. te cuento que también le transmití todas esas preguntas. A uno de los representantes del comité de árbitros, que se supone que son las autoridades de los árbitros. Esto nos ha respondido. A ver. ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron? ¿Es natural? ¿Es voluntario? ¿No es voluntario? ¿Favorecen a los grandes? ¿No favorecen a los grandes? ¿Qué pasó en la jugada de, de pros ¿Qué pasó en la jugada de Henry Vaca? A continuación. Es un partido que, eh, donde muchos van a aprovechar, obviamente, en dar eh, duro al arbitraje pero nosotros como Comisión Nacional eh, ya prácticamente hemos tomado una decisión. Estamos todavía a la espera de los audios eh, del video VAR para ver cuál es, qué es lo que ha pasado exclusivamente ahí en, en cabinas, pero esto ha sido un error de, de reglamento, así que asumimos también la responsabilidad, pero tenemos que avanzar. Eh, Remy no se bien que la, la herramienta del VAR es un, algo nuevo, eh, creo que la implementación es algo que ha venido ayudando y ha ayudado y va a seguir ayudando en el, en, en el desarrollo del fútbol boliviano eh, sí esto es un trabajo de constante capacitación y es... los árbitros están capacitados para llevar el video arbitraje eh, no nos olvidemos que los árbitros somos humanos no eh, es una herramienta nueva tenemos que seguir trabajando en la capacitación es por eso que hoy en día la comisión nacional está trabajando en Santa Cruz vamos a hacer eh, eh, un trabajo directo y constante a nivel nacional. De aquí a unos 15 días lo vamos a trabajar en La Paz. No solo con los árbitros, también vamos a involucrarlos a los, a los periodistas, a los dirigentes, a los mismos clubes. También se va a analizar el actuar del señor Jordi Alemán. Hay una jugada en específico donde Henry Vaca ingresa y lo bajan Está siendo muy cuestionado. En ¿Qué opinión le merece este partido y en esa jugada en específico? Si hemos analizado, había una falta, obviamente, había una falta, pero eso no era dentro de área penal, había una falta afuera. Pero eh, eso no es prácticamente algo que eh, no es una interpretación. Tal vez ha sido una situación de, de, de, de no donde estar en una buena ubicación. Sí vamos a hacer las recomendaciones necesarias, pero consideramos que el arbitraje de Jordi Alemán ha estado de regular para arriba. Se dice que el arbitraje favorece a los equipos grandes. Eh, de ninguna manera eh, el arbitraje está parcializado. Para ninguno de los equipos, no sean así sean paseños, eh, cochabaminos, cruceños o cualquier equipo de, de Bolivia, no solo en, en el tema profesional, sino en todas las divisiones, eh, el arbitraje tiene que ser profesional y tiene que manejarse de la mejor manera, es decir, imparcialmente para ninguno de los equipos. Simplemente es hacer justicia eh, dentro de un partido de fútbol. Un, un, un detalle, dice el Dime. señor... En el caso de la jugada de vaca dice ¿Sí? la infracción es fuera del área y la imagen es pero irrecuente. está clarísimo o sea no la vio el señor no la vio por eso está hablando lo que habló no bueno, se la contaron o, o tal vez él tiene una mejor visión que usted y que yo no puede conversando pon la imagen, conversando por, pero, con pero, los no, árbitros me dicen, mira tú espera. eres humano puedes equivocarte no, o no, no puedes equivocar. o nunca te equivocas me dice un árbitro pero para eso está el, es? el bar sí pero para eso está el bar esta jugada, por ejemplo. A ver, vean ustedes, a ver, aprecien ustedes y digan dónde estaba el jugador de Oriente cuando eh, le hacen la infracción. Vienen sujetándolo, vienen, vienen camiseteándolo, ¿verdad? Pero el, el hombre ingresa al área. Ver, ¿Qué es Henry Baca? que es un, un, nombre un, un no rey de copas? No sé qué historia. Déjense de macanas. Sean objetivos. Mira, ¿dónde lo empuja? ¿Dónde lo empuja si no es adentro del área? Está clarísimo. Y no cobra la Fíjate, falta. Fíjate, es evidente. Entonces, vuelvo a poner en el, en el tapete. ¿Será que el arbitraje... ¿Favorice a los grandes? Pero ahora, hablando de grandes, según Pastén, el más grande de todos es Oriente Petrolero. Entonces digo, entre grandes se han leído, entre no, gitanos no, no, ve, se ve, han leído ve, la ve, suerte. ¿Cómo ve, la veamos la tabla. Diez Bolívar, Oliver. Ah, no, es que la tabla es otra cosa, no. La tabla es. Bien, es, es no quiero momento. generar más polémica. Usted en su casa juzgue si es que los árbitros ya, favorecen okay. o no, si es que eh, somos humanos y todos pueden equivocarse, si se necesita mayor capacitación a los reflejeres bolivianos. Si se necesita, de su eh, En fin, también Yo conversamos sí. con uno de los artífices, protagonistas de la jugada polémica, Martín Bros salió al frente y dijo su verdad. A ver, ¿qué pasó? El arbitraje está en el ojo de la tormenta una vez más, que si estaba en posición adelantada, que si favorece a Diastrongues, la sanción a los responsables del bar y salió al frente el delantero Martín Prost. Él es precisamente uno de los protagonistas de la jugada polémica ante Royal Pari. Un poco mal por, por el tema de la sanción de los árbitros, no obviamente que cuando estamos dentro del fútbol es un trabajo para todos y bueno, en este caso salieron perjudicados y obviamente que no puedo disfrutar el gol al 100%, sino sí el triunfo del equipo que creo que lo hemos, hecho, lo hemos hecho muy bien, hemos trabajado fuerte, duro, contra un gran rival, eh, y bueno, hemos sacado tres puntos que para nosotros fueron más que valiosos. Creo que hubo un, quizá un error de interpretación ahora cuando veo la, la jugada, ellos se enfocaron en la línea del offside, en trazar las líneas, y bueno, ciertamente en ese caso no estaba en offside, pero sí con la falta de otro, de otro defensor. Eh, ellos tienen segundos para responder, segundos para, para analizar y bueno, se les ha escapado, ¿no? Pasa siempre, pasa en el fútbol mundial también, que suelen haber errores garrafales, por ejemplo en Argentina, la otra vez contra Boca hubo un error increíble y, y hace ya tiempo que tiene el bar, entonces estamos, tenemos que acostumbrarnos, a asimilar que hay una tecnología que hay que llevarla adelante y eso lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Creo que es, es fundamental eh, apoyarlos en este momento. Para culminar mi posición en este aspecto, ¿qué se necesita en Bolivia para mejorar el referato? Desde mi humilde opinión, que los referees estén en buenas condiciones, que son al igual que los futbolistas atletas, si estás cerca de la jugada pues tendrás un mejor criterio para pitar con mayor sabiduría, de poder tener una mejor decisión, porque estás cerca. Pero si no tienes buenas condiciones y no puedes seguirle el ritmo de juego, pues estarás lejos y no podrás pitar pero con sabiduría. Está bien, tienes toda la razón, pero no es el único elemento, ojo. Porque claro. con eso, a eso tienes que acompañar en exactamente la misma importancia el conocimiento del reglamento. Porque ¿qué sacas teniendo un sign Bolt, digamos, que corre más rápido <risa> y más tiempo que los jugadores, pero no conoce el reglamento? No Entonces... Lo ignora el reglamento. Eso sería terrible. Trabajo o sea, físico y trabajo mental para los referidos pre nacionales. Prepararse, o sea, leer el reglamento. El reglamento debe ser un libro y los libros no muerden. Eso ya está probado científicamente hace millones de años. Entonces, por favor... Revisen el reglamento, eh, háganse amigos del reglamento, vivan con su reglamento bajo el brazo, ¿no es cierto?, parafraseando a algún eh, salvaje que estuvo gobernando nuestro país. Uy, digo, me me llegó la sí. mano. Dale, no, termina, no, termina la. Tienes que tener el reglamento siempre presente, o sea, tienes que dominar de la A a la Z, eh, pues así como, como, como recitadito, ¿no es cierto? Como si fuese el padre nuestro, así te lo tienes que conocer el reglamento. Todo tipo de circunstancias, incluso aquellas que son las menos frecuentes en un partido de fútbol. Si no conoces eso, puedes ser un gran atleta, puedes ser un buen tipo, muy simpático, todo, tener una personalidad extraordinaria, pero la base, hermano, es que conozcas el reglamento. Ha habido grandes árbitros en el mundo uh -huh. que básicamente tenían un criterio, sin bar, sin todo eso, estos recursos que hay hoy día para, para acompañar el arbitraje o para asistirlo, ¿no es cierto?, en el que demostraban un conocimiento profundo del reglamento de la norma. Quizás en ese momento se los cuestionaba y se les decía esto, esto, otro, pero se aplicaban la norma a, a, pero a rajatabla. Te pregunto, Gringo. ¿has visto el reglamento del, del fútbol? ¿Has visto cuántos artículos son? No es la Biblia, es mucho menos que la Biblia. Así que, léanlo, por favor, un par de veces y ténganlo presente y actualícense, Gringo. refresquense. ¿sí? Yo quiero preguntar, ¿cómo uno puede memorizarse un libro leyéndolo muchas veces, pues no hay otra leyéndolo muchas sí, veces, sí, la claro. misma pregunta le hice porque le comento que yo, creo que al igual que usted o muchos se van a acoplar a mí cuando estaba en la universidad, leía muchas veces y no se me quedaba todo me decía, lo leo, pero no se me queda claro. todo y le transmití esa misma pregunta a un docente que tenía, le mando un abrazo a la Universidad Mayor de Andrés me decía, Remy, no no, ¿no puedes memorizarlo, no ¿cómo se memoriza un libro? grabate, lo lees en voz alta te grabas Ajá. luego te escuchas, y cuando Ajá. duermes, te escuchas escuchando ese audio, te duermes escuchando ese audio, Buenísimo. tarde o temprano, algo se te va a quedar, y mira que me funcionó, mira. Alguito se me quedó, algo, que de, lo, de los medios a las mediaciones, como la Biblia y en comunicación social, mira. después, eh, ese que es el que, uno de los ya que está. más se, se me ha pegado. Señores árbitros, Grábense, grábense el reglamento, ¿no es cierto?, con la grabadorita, y después al tiempo de ir a dormir, ¿sí?, escúchenlo. Dur dormidos, ¿no? Sí, tú? sí, había, había funcionado. Funciona. Me, cuando Cuando estudiaba inglés, Bien. me soñaba en inglés, escuchando Bien. alguna tontería en fin. no, no, no, no, no, no, pero, pero funciona. Yo les voy a dar una recomendación, ¿sí?, eh, además de escuchar mientras duermen, también cuando estén despiertos y bien despiertos también léalo, ¿no? Por si acaso, por si falla una de esas, ¿no? Se cruzan los cables ahí en el sueño. Bien, eh, ya, hacemos un paréntesis punto final al tema del arbitraje, ya le hemos dado mucho palo. Punto aparte, punto, yo aporte, punto sí, aparte, punto aparte, aparte final punto... no va a haber acá. No, siempre está a seguir cada fecha tiene su historia. No, no, bueno, esperamos que no sean protagonistas los árbitros. Bien, ¿qué nos depara porque hoy arranca una nueva jornada? Sí, ayer señor. ayer Gringo González me decía, "Remy, ¿por qué en el fixture le doy el beneficio a Gringo, ahí está el fixture?" Vamos Tabla de posiciones y fixture a continuación Jornada número 12 Real Santa Cruz contra Real Party Más fácil que la tabla del 1 Oriente Petrolero contra quién? Universitario ¿Para qué? ¿Para de... ¿Para quién de más fácil que la tabla del 1? ¿Usted tiene alguna duda? Tengo, Va a ver, ¿cuál es? ¿Cuál Real es? Santa Cruz, desde todo punto de vista Ah, bien, perfecto Mañana la charlamos sí. eh, Eso es a las 15, ¿no? A las 15, Oriente Petrolero contra Universitario de Sucre Eso es 18.15 6 de la tarde y cuarto 6 y cuarto, como usted sí. prefiera. Hoy, eh, Aurora... Contra Bolívar. Este es en Cochabamba, las 20.30 en el ver, Capriles, ¿no? En el Capriles. No la tiene fácil Bolívar, ¿no? ¿no? la tiene fácil. Los últimos años le ha ganado en La Paz y en Cochabamba. Los últimos años lo ha tenido de hijo Aurora. ¿Usted cree que existe la menor posibilidad de que Aurora le pueda hacer daño a Bolívar, que viene envalentonado, que le quintuplica o tal vez le. le, le gana en demasía económicamente? ¿Solo tres jugadores pagan toda la plantilla de modesta de Aurora? ¿Puedo contestar? Por favor. Yo creo que sí. Puede, puede ajustarle los callos. ¿Otra yaucha? Las que quieras. Tres. Dale. Ya, bien. Miércoles, mañana. Miércoles. Guavirá contra Real Tomayapo a las 3 de la tarde. Guavirá atraviesa un buen momento. Uh, Tomayapo también, no me animo a decir nada. Ya van a hacer la polla ahí con Juan. Más difícil que la tabla del 7. Universitario de Sucre contra Palmaflor. El mejor visitante, uno de los mejores visitantes de Palmaflor, pero que no va a tener a su defensor estrella, que es Lencinas. Diez es contra Blooming Pienso yo que en teoría debe ser un partido sencillo. ¿sí? ¿Sí, 19-30 en el Siles, ¿no? Sí. Esto va a ser eh, mañana. Mañana sí, el Tigre sí. recibe a Blooming que el técnico eh, eh, Tucho Antelo, ¿no es cierto? Va, va, va a estar ahí en el banco, sí. debutará. Enseguida vamos a hablar de Tucho ¿no? Antelo. Debutará, sí, sí ahí está. Oliver ready contra Bill Sterman. Pienso sí. yo que Bill Sterman le puede hacer un buen partido. Pero no es por congraciarme con, con, con pero Diego, pero no con nada, ni con... Lo... Sí, puede ser no un gran partido, dice, pero Me... va a ganar. El miércoles sí. ya le voy a apostar otras yauchas, claro. otras después no, de haber comido las tres que Potosí. va a pagar mañana. Nuestra claro. sucursal en Potosí juega también, ¿no? Claro, nuestra sucursal, le dice. Oiga, Nacional Potosí es quitaste? un gran equipo. No, sin duda, pero es una buena sucursal, es el, de las mejores que tenemos. El partido que jueguen en Potosí... Está mejor que River, por ejemplo y en contra Independiente Eso es lo que nos depara Bien, volvamos ¿Tienes por favor. la tabla? Sí, sí, ahí mismo entonces Vamos a la ¿cómo tabla ¿Cómo arranca la, la jornada? sí El líder es el equipo Waldinegro Exacto Disculpe que le voy a dar este dato Amiga, amiga, Strongista Pero en más de una ocasión Die Strongest incluso Llevaba 11 puntos 11 Al que le seguía Y terminó siendo segundo Son nueve títulos que Die Strongest Se le escapa de la mano Está ahí peleando el título Y lo pierde entonces, no es por ser malo, pero siempre que D-Strong es parte del líder, parte de puntero, eh, algo se le complica. Y no sé, bueno, no quiero tener la boca salada, pero tal vez D-Strong no va a salir campeón. Esta historia ya la vi. Lo dejo ahí. Punto. No quiero, pues si no, ya me van a llegar mensajes de los strongistas y, en fin. All we're ready, segundo con 25, pero con un partido menos. Bolívar, tercero, se fue de gira, ¿no? Dijo, los partidos amistosos son más importantes que el torneo local, aparte ya soy campeón. Y en fin, relegaron puestos. Nacional Potosí, que Gringo González dice que es la sucursal de Uruguay Ready que lo hace menos. Ellos pienso, dicen que nosotros somos su sucursal no, aquí en La Paz. Pi pienso que, bueno, pienso yo que otra. Nacional es un gran equipo. No, no lo voy a ningunear. es un gran duda. equipo. Una, y y, y gran extraño sucursal, Real Potosí. Una gran sucursal. Va a seguir dándole. ahora el equipo del Puebla con 18 puntos, que está haciendo muy buena letra. Oriente con 17, Guavirá con 17 y Real Tomayapo con 15 unidades. Dale, vamos a la siguiente parte de la tabla. Independiente petrolero, el que fuera campeón hoy por hoy atraviesa un mal momento Wilstermann otro mal momento Royal Party, y uno no entiende, ¿no? invierte cualquier cantidad de dinero en sus jugadores Y está de la mitad de la tabla para abajo Palma Flor con la mitad o tal vez la décima parte de lo que invierte Royal Party Está con el mismo puntaje, lo mismo que Blooming, Real Santa Cruz, Universitario Y al final la U de Vinto que, bueno, esperemos que mejore Por los amigos vinteños, un fuerte abrazo a los amigos de Cochabamba Y al Vinto Ahora te has vuelto a de vinto, que, no. que el otro día estabas rajando contra vinto, diciendo que no debería existir ese equipo, no sé Dice, qué. Este, este pechito jamás raja, con, jamás raja contra un equipo. Dice las verdades, lo que piensa. Yo exacto. solo hablé de la tabla sí. de posiciones de vinto y está es Pero, dónde está. ¿Para qué ponen ese equipo? Dijiste el otro día. No me acuerdo tus palabras. ¿no? Por eso te dije, te están esperando todo, en vinto. Te están invitando todo a, está grabado, a tomarte. Todo está grabado. Vale. A, a, en dos semanas más voy a estar en vinto. Sí, te están esperando. Bien. Eh, ¿Cuál es el precio de la lealtad? ¿El qué? El precio de la lealtad. ¿Qué es lealtad? Oiga, la palabra así textual, ser leal con. Ah. Yo le pregunto, ¿la lealtad tiene precio para usted? Preguntale a mi perro. ¿Por qué? Que si es el único leal al que conozco. El único, el resto te puede dar darle pal. Le comento que hay un hombre que es leal con sus convicciones, a con su pensamiento. ¿Apellida leal o qué? No, ah. es Tucho Antelo. Mire, en su momento le dije, le voy a contar. Cómo es la historia de, de Tucho Antelo. Uh, cuando, vuelvo, vuelvo en 15 minutos. No, no, no. ¿No? A, a, mí, ah, no a, a, mí, a mí solo deme dos minutos. Ya, ya dos no, minutos. No, no me alargo como ya, ya, está corriendo tu se, tiempo. Se ha emocionado con el tema de la selección. Bien, eh, volvamos. Me saca de foco. En su momento, cuando atraviesa blooming los problemas... Eh, ...estaban buscando técnico. Te y el primer Y el primer candidato... Perdón, me corto, El primer candidato era Tucho Antelo. Pero le dijeron, mira, Tucho, este, solo vamos a contratar a dos... A Tucho y a un asistente. Te porque, queda un minuto. Porque el resto eh, ya lo tenemos nosotros. Y Tucho Antelo dijo, no, este es mi equipo de trabajo. Este es el equipo. Mira la imagen. Este es el equipo de trabajo. Solo lo querían a dos, al asistente y a Tucho. Y el resto, pues, ni modo. Que tenía que, no tenía que, que firmar con, con Blooming. Y Tucho dijo, no, miren, este es mi equipo de trabajo. Yo vengo traba, trabajando con ellos. Y si me quieren a mí, pues, tienen que contratar a todo el equipo. O somos, o somos todos o no somos nadie. Y los de blooming se hicieron a las estrellas y dijeron, no, entonces nadie. Porque hay otro que se está muriendo por dirigir, que es Nestor Clausen, que es un mundialista, es bicampeón con diez tron, etcétera, etcétera. Y lo contrataron a, a, a Nestor Clausen. Diez días duró en el, en, en el banquillo, fueron goleadas, pero indescribíos. La hinchada comenzó a romperlo. Hoy por hoy las redes sociales son un tema que es, es digno de análisis en cuanto a varios temas, porque las redes sociales tumban instituciones, en fin, sobre todo en el fútbol. Eh, el caso es que después de que tanto el hincha pidió a Tucho Antelo, le dieron palo a Clausen, Clausen renunció, dijo, miren, este, no, no, no voy más, vuelvo, vuelvo a la televisión, creo que ahora es comentarista, bueno, volvió donde trabajaba, no voy a citar ese medio, en fin, volvió. Y eh, ahí pegamos la, la siguiente imagen, y sorpresa, da la vida, Tucho Antelo ahora es el entrenador del club Blooming, y resalta de esa manera un histórico Tucho Antelo, que dicen que es muy estricto. ¿Ser estricto es bueno o malo en el fútbol gringo? En Bolivia es pésimo. ¿Por qué? Porque Volvamos. duras poco, pues te botan, te hacen camarilla. ¿O sea bajan. que va a durar poco Tucho Antelo? No sé, no tengo idea. Será en función a los resultados, a los planes. Aunque aquí, pues, planes no hay, ¿no? O sea, aquí Si no ganas al tercer partido ya te están respirando en la nuca, ya te están queriendo echar. Es decir, eh, procesos, procesos, aquí sabemos que no hay ese, ¿no? No, no me digas que recién estás llegando por al fútbol, favor, Remy, no, hace no, cuántos no, gringo, años. Hace años que estás en esto. ¿Cómo va a decir eso, no gringo? Hay duda, por no favor. Hay duda. Ahora, Tucho, te voy a decir la carrera más fuerte de Tucho, hablando ya. de Realtades. ¿Sabes dónde la hizo? ¿Dónde? En Oriente Petrolero. Y ahora va a ser técnico de Blue. -Bee. No sé, qué sé yo. Ya las sigue, vueltas, las vueltas que da la vida. Sí, y vos me quieres que te defina cuánto vale la alerta ¿te das cuenta? Entonces, oh. es bien relativo, bien relativo. Gringo, caramba. Bueno, entonces voy a citar a la casa televisiva donde está las vueltas que da la vida, dice, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, dale, no, mejor dale, no, me... no, no, no, no, no, definitivamente bueno. no. Remiconde Conde no es así. Es eh, peor. No, no, gringo. Así como usted le llegan mensajes, le cuento que me han llegado unos mensajes a ver. de uno de sus ex compañeros de curso y no, me, ha, me ha dado su apodo de usted. Mira, le voy a decir al final. A ver, dale. dale. No, no, al final, al final, ¿Sí? todo para el final. Sí, bueno, sí. Dale, no eh, tengo, tengo que empezar a cumplir las promesas. Hablemos del lanzamiento de jabalina, a por ver. favor. ¿De qué se trata? ¿Hay lanzamiento de jabalina en Bolivia? En la paz se practica. En fin, más detalles. Lanzamiento de jabalina, una disciplina deportiva poco practicada pero con mucho talento en Bolivia Hoy conocemos a Cristian Campos, un talentoso que le dedica tiempo, trabajo, dedicación y pasión Es una jabalina de 800 gramos de peso O sea, la técnica se basa en una carrera y a cierta distancia de la línea del de lanzamiento se hacen tres tijeras Y es como, es, es como si fueran catapultas para impulsar la jabalina ¿Cuánto tiempo le dedicas a, este, a esta disciplina deportiva? Eh, recién estoy volviendo tres, dos veces al día, tres horas. Ah, dos veces a la semana, tres horas. Es, es nomás eh, tiempo, eh, ¿no? Sí, porque después me dedico igual a otra disciplina. Un entrenador exigente, Ángel Ceballos, no quiere descuidar ningún detalle, pues el lanzamiento de jabalina tiene su grado de dificultad y entrenamiento y preparación. No es muy conocido que se diga, pero... Sí hay bastantes deportistas que hacen todo lo posible de practicarlos, ¿no? En La Paz es, no sé, es más complejo porque no tenemos el espacio suficiente. Entonces, como ustedes están observando en este momento, estamos haciendo lanzamientos, pero sin impulso. Porque si, él, si empieza a hacer ya la carrera con las medidas necesarias, ya el lanzamiento se estaría saliendo y nos es prohibido lanzar hacia el campo de juego. ¿No? Entonces, eh, el entrenamiento de esa disciplina necesita bastante horas de trabajo de coordinación, mucho trabajo de fuerza explosiva y para, aquello, para ello se necesita mucho trabajo de pesas. ¿no? Son bastantes horas de trabajo en gimnasio también. Cristian se prepara para diferentes eventos deportivos. El más próximo, el Nacional de Atletismo, donde está incluida la disciplina de lanzamiento de jabalina. Eh, sí, medallas, sí. Aquí hay eventos cada fin de semana y me estoy preparando para un nacional U23. Si a usted le llama la atención esta disciplina deportiva, tan solo debe aproximarse al estadio Hernando Siles, adquirir información y empezar con esta travesía, el lanzamiento de jabalina. Se, se los invito a todos los jóvenes y niños de que puedan aproximarse al estadio, aproximarse por la asociación y ahí les van a dar toda la información y qué entrenadores tienen qué especialidad, especialidades, ¿no? y los van a recibir con los brazos abiertos. Remy Conde cumple con las promesas. Eh. ¿Tú Yo voy a hablar... has experto en jabalina. ¿Cuál es el récord mundial de jabalina? ¿Cuántos no, no, metros lanza No se trata un... solo de agarrar un palo y lanzarlo. No, claro y tiene una no. técnica, sí. tienes que hacer potenciamiento no me cambi, físico. No, pero estamos hablando. ¿Cuál es el récord mundial de jabalina? ¿Cuántos metros lanza un jabalinista? Por Le... ejemplo, en la, el récord olímpico, por Le reboto la pregunta a usted. Si sí. Sí. no, la no pregunta se responde nunca con una pregunta, eso no. es mala educación. Entonces tienes que escuchar en tu libro todas las noches aparte ¿Sí? Me vas a dar con eso ahora es, es en serio, lo que le he contado es en serio y funciona Póngalo, amigo árbitro que nos ya, está mañana, viendo por favor, graba hoy día los récords olímpicos de jabalina Los escuchas esta noche mientras duermes No, o sea, tienes que leerlo los los Leerlo, primero es leerlo una vez ya. La segunda te grabas, la tercera te escuchas Ya, ok Bien, eh, me han mandado un mensaje sobre el mundial femenino Le comento que se está disputando un mundial femenino Hay cuatro clasificados, Conozcámoslos. A ver Femenino Sub-20 que por estos días se realiza en Costa Rica, el torneo ya conoce sus cuatro mejores selecciones. España, Brasil, Países Bajos y Japón se encuentran a dos partidos de alzarse con el título de la décima edición de este campeonato. Repasemos qué sucedió y lo que se viene para cada una de las selecciones. Por el lado de España hay que decir que es roto por 0 a México. El conjunto europeo ha mantenido su y beat en los cuatro partidos que ha disputado y salvo el empate por la primera fecha ante Brasil ha ganado todos sus partidos. España enfrentará a una de las sorpresas de este torneo, Países Bajos. Las neerlandesas acabaron con el sueño de campeonar de una Nigeria que venía marcando y ganando todos sus partidos. El 2 por 0 ante las africanas permitió que las europeas avanzaran por primera vez a semifinales de un torneo en el que cumplen su segunda participación tras Francia 2018. Del otro lado de la llave, el duelo sudamericano fue para Brasil. La canariña le ganó por la mínima Colombia que al igual que ella venía invita en el torneo y ahora enfrentará a Japón, la actual campeona que le ganó a Francia y quiere el bicampeonato. Los partidos se jugarán el día jueves 25 de agosto y tanto el tercer y cuarto puesto como la final el domingo 28. Como dato final hay que decir que la única selección de las cuatro que están en semis y que ha ganado el mundial es Japón, quien lo logró en Francia 2018. Con estas cuatro selecciones, ¿cuál cree que es la favorita para ser campeona? Brasil. ¿Siempre Brasil? Sí, Brasil. ¿Y quién era ese corresponsal? Por que darle... te echa esa nota? ¿Era el del mismo de los cochecitos sin motor? Se rompió la madre ese <risa> no. que gritaba ahí, ¿no? ¿No? Yo ¿no les le, por, por, por darle la contra le voy a ir a España. Bien, sí. está bien. Sí, sí. sí son buenos. Los bien, eh, los, lo, México, eh, España, Nigeria, eh, también está Japón, Francia. Y bueno, entre Colombia y Brasil ganó Brasil. Pienso yo que España va a poder dar una buena sorpresa. Bueno, Bien. vamos a ver. Eh, ¿Ya le soplaron los datos del lanzamiento de jabalina? Sí, no. 98 metros, 48 centímetros. Ah, Celesni es un checo que logró esa marca. Es el récord mundial, 98, 48. O sea, date Imagínese, cuenta, el tipo agarró la jabalina, cuadra. lanzó una cuadra, casi una cuadra. Ah, Las madre. cuadras miden 100 metros. Ya. Casi una cuadra. O sea, de la calle 15 hasta la 16 lanzó la, la, la jabalina. O de la calle 1 a la 2. Tremendo. Bueno, sí. bueno ¿qué, ¿qué más tenemos? Sí, sí, siempre, bien eh, <risa> Tenemos un cuadro, la Copa Simón Bolívar eh, Es algo importante resaltar Son los equipos de las divisiones eh, de, eh, Aficionados eh, los equipos de asociación y estos son los que probablemente puedan llegar hasta la siguiente instancia y ser los nuevos de la división profesional, el grupo A está conformado de la siguiente manera voy a correr, gracias, García Ágreda Cervecería Nacional Potosí y Alianza del Beni, grupo B Real Oruro, eh, Mojocoya tenemos un, un representante ahí los del deportivo, Destroyers, grupo C 10 de noviembre, qué maravillosa fecha a propósito del cumpleaños de este pechito goleador 24 de septiembre y Mariscal Sucre Grupo D, por favor, gracias. Libertad, Gran Mamoré, ABB y Atlético Warnes. Grupo E, Deportivo Fatic del Alto, un abrazo a la bella ciudad del Alto, Atlético Bermejo y Shalom. Grupo F, Baca 10, Universitario y Nueva Clisa de Cochabamba. Grupo G y Grupo H, gracias señor, señor director. Stormers, Enrique Jab y Moro Municipal y finalmente Grupo H, Cochabamba FC, Surcar y Kuljuba de Grupo H, ya tenemos todo, listo, ahora sí, volvamos, para todos los amantes de la Copa Simón Bolívar La segunda fase, los eh, clasifican los dos primeros de cada grupo y luego se van a unos octavos de final, luego cuartos de final, semifinal y la gran final El campeón asciende de forma directa a la división profesional, el subcampeón jugará un partido indirecto con, eh, con la división profesional Y se podrá ver también si suben dos de asociación o bajan dos de la división profesional, completa la información, ahora sí le comento que me han escrito varias personas a mis redes sociales, no, no precisamente al 720-000867, sino a las redes sociales del departamento de producción con el cual yo trabajo. Bien, Bien eh, dice, eh, Gringo González tenía un apodo. Quiero ¿Mm? preguntarle si es verdad o no. Dice, me es compañero de colegio, hasta, hasta me enteré de qué colegio es usted. ¿De qué colegio? Mm. ¿Quiere que lo diga? Sí, lo digo, pues por supuesto, es ¿Sí? un, para mí un orgullo. ¿Cuál? Sí. San Calixto. Sí. ¿Eh? Oh, entonces estoy en lo correcto. Hasta ahí, sí. Estoy en lo correcto. Ya. ¿Le decían ciruelito? No. ¿No? No, otras cosas. ¿Lo no va a eso. negar? No, Pero no. A mí me decían, decía. así como Remy Conde tiene su apodo, sí. ¿cuántos apodos habrá? No, a mí tener? no le decían ciruelito. No. ¿Qué le decían? No, otras cosas peores. Ah, peor. Me hubiera encantado que me digan ciruelito. No, ¿Sí? mentira, todo bien, todo tranquilo. Sí, no, les decía. Hablamos no mucho de ponernos apodos ese tiempo. A mí me decían chalchalero en los últimos años del colegio. ¿Qué significa el chalchalero? Es un pájaro. El chalchalero ¿Qué? es un pájaro. ¿Usted volaba? Eh, entre otras cosas. Pero había, había un conjunto folclórico en Argentina que se llamaba los chalchaleros. ¿no? ¿Ya? Nosotros en el curso teníamos un grupo musical. ¿Qué se llamaba ese grupo? grupo folclórico. A que no adivinas. Chalchaleros Exacto, no, mentira No, no eran los chalchaleros eh, No me acuerdo ya ni cómo se llamaba Pero éramos, éramos grupito que tocábamos ¿Ya? Y bueno, ahí tocaba yo Yo tocaba el bombo en el grupo Y cantábamos, ah, hacíamos ah, sí. bien, bien. Ese es un chalchalero, por ejemplo Ah, caramba. No, más bueno. o menos cantaba yo. En a cuerpos. mí me soplaron ese dato de ciruelito. No, y, nada, que... Y les, me he dicho, no. les mando un abrazo, no, pero, mira pero que está tengo bien, mi chanchullo. Está bien, si alguien me decía ciruelito, gracias, me, me encantó. Sí. Bien, perfecto. Permítame sí. mandar un saludo a la familia Beltrán. No se pierden la primera edición. Mira, Augusto Beltrán, el padre de familia, Vamos. la mamá, eh, Patricia Ríos, que siempre están atentos al sector deportivo, están qué atentos. Bueno, qué Dice. Bien. Río, un momento con ustedes, sí. hablamos. Son una familia amantes del fútbol. Uno es estronguista, el otro es bolivarista, así que cuando no. hay un clásico ya se, se, se unen. Correcto. Se dividen solo por ese partido, en fin. ¿Y dónde viven ellos? ¿En qué zona? Y creo que viven por la zona norte No me, no me ah, dijeron eh. la zona un por cariño por grande donde a la familia Toda eh, la familia la, Beltrán Beltrán, sí Augusto Beltrán y Patricia Ríos A Augusto y a Patricia un beso grande Sí, un cariño grande para los dos Gracias por vernos eh, Bueno, así como él eh, te, muestra mis cartas Escondidas, ¿no es cierto? Allí recurriendo a ciertas artimañas Pues ahora le vamos a presentar Unos mensajes a Remy, ¿no es cierto? Que, no, no, no Que van a no, hacer que voy a voy a... se arrepienta De haber dicho lo que ha dicho eh, A ver, ¿qué dice? Ah, a ver, léalo a usted, por favor <coughs> ¿Qué dice? Remy una cosa es la teoría y, y otra la práctica. Clausen es la prueba fiel. En su programa daba palo, al igual que tú. No, no, yo no doy palo. Pero cuando le tocó demostrar en Blooming, cero, ni una jugada, pudo planificar a sus pupilos. Es verdad. Es la verdad. Es como que tú ahora agarres la jabalina, te das cuenta, y ¿sabes qué vas a hacer no. con esa jabalina? Te vas a clavar tu pie. O sea, Grin, a, gringo, no, no, no me rete. Soy un o sea, tipo bien competitivo. Pura teoría. Gringo, en serio, no me rete. A pura mí me dijeron teoría. que no podía jugar a racket. Terminé jugando a Frontón. Me dijeron que en la bici, no, que en triciclo. Me acuerdo que había otro compañero que trabajaba. ¿En qué va a participar este remio en triciclo? Terminé segundo. Hice podio. ¿Cuántos me dijeron en... Dos. No. Bien, no, no, no que Muy dos. Bien, Luego me Hay dijeron, Remy, no, la moto, ¿cómo vas sí. a alcanzar a la moto? Terminé. A part... ¿Alcanzas Entonces, a la moto o claro, usas el banquito? No. Un banquito que, que usas. Tiene que ver. Gringo, no me rete porque voy a practicar jabalina y le voy a demostrar de sí. que sí se puede. Cuando alguien le rete a usted Mientras... y le diga que no puede, Mientras es no te... el momento en el que usted tiene que llenarse de valor y decir, sí, lo puedo hacer. Mientras no te lastimes el pie con la jabalina y no mates a alguien, está todo bien. Métele, ¿sí? Dale, te no. apoyo. Te apoyo. Usted me quiere dar palo con el con el tema del Es Un tipo competitivo, no, además no poder. Quiero darte palo, pero no con la jabalina. ¿Con ¿Qué disciplina deportiva a usted le gustaría ver a este pechito goleador? Um... Una que crea que Remy Conde no va a poder. ¿Puedo consultarlo con mi almohada esta noche? Voy a aprovechar para leer un libro o algo. No, boxeo, boxeo no aguanta este, pues una, no aguanta, es pequeñito, no aguanta. No aguanta. O, oigo, no, yo estaría en la categoría super gallo, no. Super gallo, tan, tan. por favor. Pluma, categoría eh, ligero, Pluma, algo así, voy, no, a, no. voy, a, voy a ver Mira, el tema. Mira, con suerte mosquito, con suerte Mañana mosquito. vamos a hablar de boxeo, ¿Sí? ¿qué categorías ¿Qué día viene hay? el boxeador? A ver, a, espera, a espera, qué... espera, espera un sí, espera un ¿Qué día vienen los boxeadores? Jueves. El jueves. El jueves, ¿el Trate un short una, o algo así. No, no. Te, te no. invitamos. Vas, va, va, ahí quiero verte hablando Pero, de boxeo. ¿Pero por qué no? ¿Sí? Claro, soy un fanático del boxeo. No, una cosa es ser fanático del boxeo y otra cosa es saber dar piñas. Reitero, gringo. ¿En, ¿en dónde andas no, tú? No no me enredes, gringo. En serio, soy bien competitiva. Me voy a meter al boxeo ya, solo te por reto, usted. Te reto por el boxeo para el jueves. El jueves aquí veniste. No, en, en unos... ¿A esta hora, no? ¿A qué hora viene? ¿Sí, no Ocho horas, a las el... 8 de la mañana. Venite a las 8 en ayunas, sí, con el... tu muestrita. Te van a reventar. En, sí, una, vas a ver, en ya unos te estoy días no puedo aprender boxeo. Deme tres pues me meses. Ya estás reculando, ¿no? De, ya no, empezó a retroceder. Deme, deme tres meses. Se arrugue, dice arrugue, que arrugue. la motivación ingresa en tres semanas. El trabajo... Se empieza a notar en tres meses. Los logros se empiezan a notar en tres años. Creo que en tres meses. Oye, qué poder eso? Puedo... ¿no? ¿Dónde has leído eso? ¿En tus libros que duermes y escuchas? No, uno, uno siempre tiene que estar bueno, en constante lectura. Sí, en constante ronqués para leer los libros. No, no, pero Dale, está bien. Anda, anda. Remy, anda, prepárate porque el jueves vas a tener una buena. Vas a no voy, no una voy a pelear, voy a conversar, Andale. vamos a hablar de boxeo, le voy a decir qué categorías hay, a qué categoría le correspondería sí. a Gringo no, González, no aguanta, a qué categoría le correspondería a Conde. Te, voy, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Este cuate, antes de hacer técnicas, va a preferir lanzar la jabalina. No tiene idea, no tiene idea de lo que es hacer dos técnicas seguidas. No, no sabe. No ¿Usted sabe. quiere ver un reto entre Gringo González? ¿Quién hace no, más técnicas? Nadie Conde. quiere ver eso. Quiere verte el día boxeando viernes. el jueves. boxeamos El día viernes. El jueves boxeamos. Vamos a venir con mis cachitos. El jueves boxeamos. No, Ay, quiero boxeamos todos los días sí. Gracias, Dale. la información completa Mañana, si usted necesita ampliar alguna ¡Epa! información de alguna disciplina epa, deportiva epa, epa, Mira, fíjate el monitor ¿Sí? Saludos, gringo Creo que a otro era el que le decían ciruelito, no precisamente no, no, a mí. mí me decían querubín, aquí está mi tacita Ya le voy a contar por qué me decían esta chapa Sí, no sé, mira ahí me Saludos parece. gringo Mira Remy Bien, la igualito. originalidad de la pinta Diana. Diana. Uy, Diana, mira. Se anota Diana. Un abrazo a Cochabamba. Cuidado, está ahí está esperando a Irene, ¿no? En, en un par de semanas voy a estar en la bella tierra de Cochabamba. Hay un evento de motociclismo en Clisa, así que vamos a estar dándonos una vueltita por ahí. O sea, qué le estás diciendo a Diana que vaya a ver el motociclismo? Bueno, en fin, un abrazo a Cochabamba. Maravilla. ¿Y Irene? A Oruro, a Santa Cruz, voy a pedir mi cambio, a Cochabamba, a Santa Cruz, a algún lado. Ya, ya no voy a estar aquí, voy a estar en, en contacto. ¿La conoces a Diana? Por eso estás tan entusiasta. No, oiga, me va a meter en problemas, oh, gringo, ya. por favor. Sí, no, eh, no. Teníamos que ah, teníamos que preparar la canción para Pasté, me ha hecho, hecho recuerdo esa música tan, tan especial que han puesto ahora. Te veo mañana. Gracias, Críate. gringo. Nos vemos mañana. Ya. Que esté bien. Dale. Con permiso. Hacemos una pausa.